En este video vamos a ver qué opciones del programa me pueden permitir realizar ediciones para la generación de formas. Voy a partir de la misma lámina 1 que configuramos en el video anterior en la que he editado el rótulo. Si hacemos un zoom en el rótulo vemos que aquí el título de la lámina se llama ediciones para la generación de formas y que el número de la lámina es el número 2. Una vez que está listo el rótulo, he bloqueado la capa en la que está el rótulo y me voy a ubicar en la capa en la que está la entidad. Ahora, por una cuestión de practicidad, la voy a escalar para que me quepan todas las entidades que deberé dibujar en esta lámina. Para eso voy a venir a objeto y voy a elegir la opción transformar. Eso hace que me aparezcan aquí a la derecha de la pantalla las opciones de transformación que voy a necesitar. Lo primero que voy a hacer va a ser escalar. Entonces, en principio, le voy a dar ahí limpiar y voy a escalar proporcionalmente, es decir, voy a tener tildado este rectangulito que dice escalar proporcionalmente y voy a escalar a un 40%, por ejemplo. ¿Bien? Le voy a dar aplicar. Entonces, aquí tengo mi entidad. Una vez que la tengo, la voy a copiar. Y la voy a pegar por lo menos seis veces para eh, tenerla disponible para realizar las distintas operaciones sobre ella. Entonces, eh, voy a ubicar estas copias donde me sea conveniente. Y el consejo sería reservar una de ellas por las dudas que necesite eh, volverla a copiar. Entonces. Sobre la primera, la primera operación que vamos a, a realizar va a ser una, un escalado proporcional. Entonces voy a tener el original para comparar y voy a, sobre una segunda entidad, voy a aplicar un escalado proporcional como hicimos recién. Para eso la tengo seleccionada, voy a limpiar acá y le voy a decir que la quiero escalar, por ejemplo, al 20%. Le doy a aplicar. Y entonces aquí tengo escalada esta entidad al 20% de su tamaño original. Aquí ustedes deberán consignar los porcentajes que eligieron. Es decir, van a tener que escribir en la capa texto que aquí realizaron un escalado a, con, con una proporción del 20%. Luego vamos a elegir otra operación que sería variar la proporción en horizontal y vertical. Voy a hacerlo sobre otra de las entidades que dibujé y por ejemplo entonces voy a seguir utilizando esta herramienta escala, le doy limpiar y voy a destildar el escalado proporcional. Entonces en el ancho voy a elegir una escala del ancho del 120% por ejemplo. sí. Le voy a dar a aplicar, bien, y aquí está la entidad escalada en el ancho al 120%. Ahora voy a hacer una variación de proporción vertical. Entonces, teniendo seleccionada la entidad, limpio acá y le voy a decir, por ejemplo, que quiero eh, una variación en la proporción vertical al 150%. Le doy a aplicar y aquí la tengo. Entonces ustedes podrán elegir una proporción en más o en menos y siempre deberán consignar cuál fue la operación que hicieron. Otra de las operaciones que se les ha solicitado es una distorsión. En este caso nos podemos valer por ejemplo de esta herramienta que se dice inclinar ¿sí? y podríamos inclinar, le voy a dar limpiar y voy a elegir acá por ejemplo en, en horizontal 60 grados, ¿sí? inclinar horizontalmente 60 grados, aplicar. Bien, aquí está distorsionada esta entidad por una inclinación a 60 grados. Esto sería lo que ustedes deberían consignar. Por supuesto que estos valores los eligen ustedes. Y por último, eh, también les han pedido una modificación de la estructura interna de la entidad. Para esto ya no lo vamos a hacer desde esta herramienta, sino que voy a hacer un zoom para ajustarme mejor y voy a utilizar esta herramienta, ¿sí? Que es la herramienta que me permite desplazar nodos. Con esta, por ejemplo, yo podría variar la estructura interna, ¿sí? Y llevar esto así, ¿bien? Y podría también modificar uno de estos nodos y convertirlo en un nodo curvo. Bien, y en ese caso estoy absolutamente modificando la estructura interna de la entidad. Podría seguir jugando con esta herramienta y modificar todo lo que yo necesite o crea necesario modificar. Muy bien, de este modo entonces habríamos cumplido con las operaciones de generación de forma que se les habían solicitado desde el lenguaje formal. Podemos guardar nuestra lámina como lámina 2 con eh, la designación que se les ha solicitado en el blog.